Hola, ¿qué tal mis amigos? Sean bienvenidos a este nuevo video tutorial traído para ustedes gracias al Croix Studios. El día de hoy les quiero enseñar, o más bien volverles a enseñar cómo poner subtítulos a tus videos de YouTube, debido a que anteriormente ya había subido un video igual. Pero en esta ocasión quiero volverles a enseñar debido a que YouTube este, ha rediseñ rediseñado su página web, por lo tanto es un poquito... Una, tiene una, una poca variante en cómo subir subtítulos Además de que les voy a dar unos pequeños detalles más de qué, qué es lo que más puedes hacer con tus subtítulos Como bien les decía, en este video les voy a enseñar cómo poner subtítulos a partir del blog de notas Sí, así es, escuchaste bien A partir del blog de notas vamos a crear nuestros subtítulos Los cuales podrás subir a tus videos de YouTube exactamente cualquier video que quieras eh, el método que vamos a utilizar vamos a, va a ser es que vamos a crear un archivo que contenga códigos de tiempo para subtítulos. ¿Qué son los códigos de tiempo? Los códigos de tiempo son no son más que nada pequeños este números que te van a indicar cuándo inicia el subtítulo y en qué segundo, minuto o se, este o hora va a desaparecer el subtítulo. Pero la variante aquí o la este la la pregunta aquí es cómo crear, crear esos códigos de tiempo. Pues son bastante fáciles. Simplemente abres tu blog de notas. Uno es este archivo. Escribes un cero el cual te va a indicar las horas. Agregas dos puntos y dos ceros los cuales te van a indicar los minutos. Agregas otro dos ceros, otros dos puntos y agregas otros dos ceros que te van a indicar los minutos, perdón, los segundos. Un punto y tres ceros los cuales te van a indicar las milésimas de segundos. Muy bien, aquí en pantalla ya tienes un código de tiempo el cual te va a indicar el inicio del subtítulo. Ahora falta colocar un código de tiempo el cual te va a indicar dónde termina el subtítulo. Para ello colocamos una coma y volvemos a hacer la misma dinámica. Un cero para las horas, dos puntos, dos ceros para los minutos, dos puntos y otros dos ceros para los segundos y un punto y tres ceros para las milésimas de segundos. Bien, aquí tenemos... Nuestro código de tiempo que va a indicar el inicio y el final de subtítulo. Bien, ahora damos un Enter y en este renglón vamos a escribir todo lo que queramos que aparezca en nuestro subtítulo. Le cabe mencionar que no deben, de hacer, no deben de dar otro enter y volver a escribir el subtítulo. Sino que el subtítulo debe permanecer simplemente en un solo renglón. No hay que pasarse a un otro renglón para, para hacer que, que en el subtítulo se vea como dos renglones, tres renglones, cuatro renglones, no todo el subtítulo en un solo renglón, ¿sí? por ejemplo en este caso vamos a colocar, este es un ejemplo, muy bien aquí ya tenemos nuestro primer subtítulo, ahora si queremos seguir agregando más subtítulos simplemente damos un enter y volvemos a dar otro enter, así es dos enter, debido a que siempre hay que dejar un pequeño espacio entre cada subtítulo si no es así, YouTube no te va a reconocer ese archivo como códigos de tiempo Y por lo tanto va a haber muchos defectos al momento de que cargues el archivo <ríe> Muy bien, para ahorrar tiempo simplemente voy a, volver a, voy, a volver a, voy a copiar esto y lo voy a pegar Lo cual es la misma dinámica Damos un Enter y volvemos a escribir el subtítulo que queramos Este es otro ejemplo Muy bien como ven, nuestros códigos de tiempo están totalmente en cero. Simplemente lo que podemos hacer es modificar. Por ejemplo, el primer subtítulo queremos que aparezca en el segundo 5 y desaparezca, digamos, en el segundo 8. El segundo subtítulo, digamos, que aparezca en el segundo 9 y desaparezca en el segundo, digamos, 14. Muy bien. Así es la dinámica de cómo ir agregando subtítulos Dependiendo cuántos quieras agregar en tu video Es la forma más sencilla que podemos hacer. Ahora bien, pasemos al punto. Al punto clave, el factor clave de este. De este pequeño video tutorial y este pequeño truco de cómo poner subtítulos. Ahora bien, lo vas a guardar. Le vas a poner un nombre que tú quieras. Yo en este caso le voy a poner. Chemin Kruijstu, eh, Chemin. Ahora bien. Este, aquí el punto importante es de que no lo vas a guardar como un bloc de notas, sino tienes que guardarlo con una extensión .scc. Vuelvo a repetir, vas a guardarlo con una extensión .scc. ¿Por qué esa extensión? Porque es una extensión de archivos, los cuales YouTube te va a reconocer de que es un archivo que contiene códigos de tiempo. Es por eso que agregamos esos números para que los pueda identificar. Le damos en guardar muy bien podemos cerrar esto ya ahora muy bien te vas al video del cual tú quieres agregar los subtítulos te vas aquí a la pestaña subtítulos obviamente te vas a añadir subtítulos y cuidado aquí debes elegir subir un archivo y no una transcripción y sincronizar debido a que la primera opción que está aquí es que tú subas un texto en bloc de notas el cual YouTube automáticamente te va a reconocer este los escritos Mediante, bueno, su sistema de audio, de sincronizar y todo ese tipo de cosas. Pero en fin, eso no, no importa. Lo que debes de elegir es subir un archivo. Que es lo que acabamos de crear. Muy bien, ahora YouTube te da este, unas dos opciones. La primera opción es de que en qué idioma estás subiendo tus subtítulos. En este caso es en español. Aquí tú le puedes agregar un nombre a la pista. Por ejemplo, puedes ponerle, ponerle tu nombre de que tú lo creaste, de que tú fuiste el que creaste los subtítulos, de que tú los traduciste, etc. etc te vas en la parte que dice archivo de subtítulos o transcripción le das en subir eliges el archivo que acabamos de crear que en este caso es gemian.ss perdón .SCC, damos, damos, damos doble clic se sube el archivo y automáticamente dice que la pista de subtítulos se ha creado correctamente ahora bien te va a, empezar, te va a aparecer una pestaña o una opción que te va a indicar que sus subtítulos o qué subtítulos tiene tu, tu video le damos clic aquí y veremos que YouTube nos va a mostrar una lista este, en orden de los cuales los subtítulos van a ir apareciendo. En este caso, si bien, si bien recuerdas, decimos que este subtítulo iba a aparecer en el segundo 5 e iba a desaparecer en el segundo 8. Y el segundo subtítulo iba a desaparecer en el segundo 9 e iba a desaparecer en el segundo 14. Ahora bien, aquí YouTube te permite modificar este, cada uno de los subtítulos. Y modificar el tiempo en el que en el que aparece y desaparece. Este, esto solamente lo va a permitir cuando ya hayas subido por primera vez el archivo, el archivo con, con subtítulos. Esas son las nuevas este, herramientas que YouTube te da para que puedas mejorar tus subtítulos. Si es que, ya te, si es que te equivocaste al escribirlos. O te equivocaste de tiempo. Etc, etc. Este, cabe mencionar que nunca hay que, hay que cruzar los tiempos. O sea que qué me refiero con cruzar los tiempos de que. Por ejemplo, si pones aquí que aparece en el segundo 5 Y desaparece en el segundo 8 Y en el segundo subtítulo pones que aparece aquí En el segundo 6 Y desaparece en el segundo 14 Aquí ya se están intersectando los subtítulos Y el momento de que subas el archivo a YouTube YouTube te va a, te, va te va a decir Que no se puede reconocer ese archivo O te va a mandar a cualquier otro error Muy bien, este Aquí en acciones Puedes este, ya sea desactivar O eliminar este, los, sub los subtítulos pero bien si quieres seguir añadiendo este subtítulos damos aquí en cancelar le ponemos añadir una nueva pista y bien como bien les decía hay que darle en subir un archivo sí este, Esas son las variantes que ahora YouTube nos da como herramientas para poner subtítulos a nuestros videos este, No hay una forma más fácil de crear un archivo de subtítulos y después lo subas a YouTube Y además YouTube ya te da la facilidad de poder modificar el tiempo y el subtítulo Si te hayas equivocado al momento de subir el archivo Para que no vuelvas a abrir el archivo y no tengas que volverlo a abrir Muy bien amigos mi nombre es Daniel, la verdad me dio mucho gusto darles este, este pequeño video tutorial y este pequeño recorrido de, de los subtítulos en YouTube, que la verdad para muchos yo creo se les hace un poquito complicado porque han de pensar que hay que descargar un programa para poder generar un archivo de subtítulos y en fin mucha variedad. Este, este fue el pequeño video tutorial traído para ustedes por Chemingro Studios. Espero que se suscriban, le den like, compartan este video y Ojalá este, nos, nos sigan este, Estén a pendiente de nuestro nuevo canal de Chemin Cork Studios Nos vemos y hasta la próxima En un nuevo video tutorial O en una nueva animación que saben bien Hacemos nosotros también nuevas animaciones Cada, cada mes, cada semana, etc Hasta luego mis amigos Nos vemos en la próxima